Hola, muy buenas a todos. Somos la familia Blanco Martín. Somos la familia de la coba Guisado. Aún se han convertido en nuestra segunda familia. Defíneme en una palabra que es para ti la familia. Eh, lo mejor. Activa. Colaboradores. Loca. Intensa. Unidos. Amistad. Amor. Bondad. Nuestra familia. Yo diría que es. Creativa, fundamentalmente creativa. Mi familia es mi clan. Mi familia es animalista. Mi familia es divertida. Mi familia es responsable, interesante, única y bonita. <risa> Para mí, familia es hiperactiva Para mí, solidaria. Para mí, fiestera. Para mí, loca. ¿Para ti es lo más importante la familia? Sí. ¿Por qué? Porque no queremos. ¿Qué es para nosotros la familia? Pues para mí la familia es el vínculo más especial, es único y irrepetible. Todas esas personas con las que debo confianza. La familia yo creo que no tiene límites, que son las personas que tú quieres, que confías en ellas, que puedes ser tú mismo. Son besitos. Una cosa muy importante para mí. Una cosa muy importante, ¿sí? ¿Cuánto de importante? Mucho. ¿Mucho? ¿Sí? Sí. Familia es el núcleo de, de cuidados, de, de apego y es el primer transmisión de valores y estos valores luego se aportarán a la sociedad. Las familias también son diversas. Para nosotros, nuestra familia es como, como, como nuestro hogar. El sitio donde pase lo que pase siempre podemos volver. Nos preguntan si pensamos que la participación de los niños en movimientos sociales como los Scouts, fuera del ámbito familiar, es interesante. Pues en mi opinión sí que son muy interesantes y son fundamentales este tipo de actividades que fomentan el crecimiento en valores, la responsabilidad, el ser muchísimo más participativos, etc. Que nos parece imprescindible para formar ciudadanos y ciudadanas conectados y responsables, digamos. Es muy importante para ellos, por supuesto, porque les enseñan los valores en un entorno diferente al... Al, al de la autoridad de los padres o al entorno familiar y con lo cual se, se puede trasladar unos valores muy interesantes y además esos valores es, es importante que luego los traigan a casa y ponerlo y ponerlo en práctica por lo tanto tiene un impacto en toda la familia realmente hubo un día que nos planteamos que a nuestras hijas les faltaba algo de lo que nosotros habíamos disfrutado y era jugar al aire libre compartir cosas con amigos sin presencia de otros adultos y lo buscamos y lo encontramos en los Scouts. ¿Consideras que marca una diferencia real participar en este tipo de actividades, Enrique? Eh, sí, enseña mucho. igual que Enrique? Bueno, yo creo que, que, que es un camino de ida y vuelta, creo que en muchos casos las familias que confiamos en el movimiento Scouts lo hacemos porque esos valores ya forman parte de nuestra familia y queremos que nuestros hijos eh, también se, se nutran de ellos y crezcan en, en entornos con este tipo de valores. Creo que por supuesto marca especialmente a los niños, ¿no? En sus relaciones, en su aprendizaje, no formal y en las experiencias vividas y compartidas. Pues para mí el movimiento Scout es otra gran familia. ...que está más cercana a mis hijos... ...en edad y en inquietudes... ...lo que hace que te, a, les puedan aportar... ...cosas diferentes a las que aportamos las familias... ...incluso reforzarlas entre uno y otros. Cuando vuelven a casa notamos que son más maduras... ...que gestionan un poquito mejor sus emociones... ...que pueden ser más responsables... ...que pueden hacer tareas que en casa son impensables... ...comerse comidas que no les gustan mucho, en fin... Consiguen de ellas cosas que ni siquiera sus padres consiguen. <risa> pues nos despedimos con un feliz día de la familia, ¿verdad? Feliz, feliz día, día de, de la familia. familia. That's all, folks.